Inhala, exhala, respira cada vez más despacio, cada vez más profundamente. Céntrate en tu respiración para aislarte de todo y concentrarte en estar al máximo de tus capacidades para recibir al Siguiente Ser que vendrá a ti. Nadie se cruza con nosotros por casualidad. Todo es un intercambio, un movimiento, una acción, cadena de acontecimientos. Gracias a tu preparación podrás estar en plenitud para acompañar desde el corazón, sintiendo y percibiendo cada haz de luz, cada emoción, cada respiración que te acabarán dando, en un momento u otro, la información necesaria para el camino de ese ser. Una palabra, una expresión, una mirada puede ser más que suficiente para aportar eso que ha venido a buscar, para salir de donde esté y seguir creciendo a su ritmo, desde el amor, desde el respeto, inhala, exhala. Extiende tus brazos a los lados de tu cuerpo y gira las palmas de las manos hacia el suelo. Absorbe la energía de la tierra. Siente las partículas subiendo entre las raíces de las plantas, las vitaminas, las proteínas, la vida. Entran por tu laogón, por el centro de tu palma, y tú cubres con ella haciendo un manto sanador a tu alrededor. Lleva las manos hacia la cabeza, bajando por la cara, por la nuca, pecho, costados, hasta los pies, las plantas de los pies, rodeando todo tu cuerpo con esa energía que has cogido de la tierra. Extiende de nuevo y gira las palmas hacia el universo. Absorbe la energía del sol. Siente su calor en la palma de tus manos. Siente el color dorado envolviendo tus brazos. Y extiende todo ese sol alrededor de la sala para crear un ambiente agradable y amoroso. Inspira, expira. Siente cómo te encuentras y expándete en esas agradables sensaciones. Muy despacio abre los ojos y mantén ese estado para atender y acompañar al maravilloso ser que vendrá a ti para el que le acompañes en su siguiente paso vital. Haz tres respiraciones sintiendo y agradeciendo. Sé el ser maravilloso que eres.